Yo creo que el objetivo es que el SEO deje de ser una moda, que la gente no se plantee hacer una web y tres meses más tarde o medio año más tarde hacer SEO. El SEO tiene que estar implantado como una cosa más que hay que hacer al montar una web, no es cuestión de matarlo ni de revivirlo, es tan importante como el, la imagen corporativa, el logotipo, eh, claro. la presencia en redes sociales, es algo que debe de estar ahí, Entonces pues yo creo que el, a lo que vamos a llevar es a que ahora hay que hacer SEO sí o sí, pero porque había que hacerlo ya hace 5 o 10 años. Pero el esperar tener mejores resultados solo por hacer SEO con mayor competencia va a ser mucho más difícil. Es decir, que lo que antes funcionaba va a dejar de funcionar, pero porque tampoco es que estuviera muy bien montado. Google cada vez pues va a tener en cuenta otros factores, los SEOs y los no SEOs. Entonces, no creo que haya que, que decir si está vivo o muerto, va a estar ahí. Es algo como el HTML, el HTML no está muerto sigue siendo HTML. Y por sí, mucho que quieras no, miras el código de una página y al final siguen habiendo etiquetas HTML. por mucho Java o JavaScript que haya. Es decir, que al final se va a estabilizar. Yo creo que va a madurar el mercado. Vamos a dejar de tener tanto humo. A las redes sociales aún les va a quedar un poco más de recorrido. Yo creo que el SEO está ya más asentado. La gente que viene a SEO viene ya con un presupuesto más claro que antes. Aún hay gente que te pide un Facebook por 800 euros. Yo quiero un Facebook por 800 euros. Ya no hay tanta gente que te pida hacer SEO eh, por 100 euros. Y, y es más serio. Y seguiremos trabajando lo mismo de antes. Eh, contenido, relación, estructura, rendimiento. Y sobre todo, pues, adaptándonos a, a los cambios que puedan ser más o menos importantes. Lo de, como decía Andy, que hizo la charla en el SEO de Beach, eh, la carita, el poner el poner la cara yo creo que es un cambio muy importante porque asocia el contenido a, a lo que uno publica publicar basura ahora va a ser más difícil porque va tu cara en ello ¿Ves? pero yo creo que el SEO no es que tenga para largo, es que ya, yo no lo llamaría moda, yo diría que está aquí que hay que hacerlo como una página web hay que aplicarle SEO y ya está todo lo demás irá llegando